Ya está, eh, Osvaldo, un tema que siempre nos ha llenado de una gran preocupación, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, incluso cuando hacíamos el programa por televisión, que era el señalar que era el populismo. Y Justamente, eh, nuestro amigo, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, un cívico radical, Fabián Tecla, después voy a contar una anécdota muy simpática que contó Mauricio Macri, pero vamos a hablar ahora de los gobiernos del populismo, y de lo que significa esto a la luz del libro que él presentó el otro día, que lo había presentado antes pero lo presentó ahora en la Feria del Libro señalando entre otras cosas que estamos atravesando momentos muy difíciles de una política económica y por ello el populismo no va más y no va más porque el populismo en definitiva genera que el denigrante que se tenga que comprar voluntades para ser aceptado porque una dádiva da contención, pero no incentiva el progreso. Una sociedad que vende su voto por una bicicleta o por una heladera, para conservar el poder aquel que la condena a perder la dignidad, evidentemente la sociedad no tiene futuro. Eh, querido Fabio, te saluda Jorge Enriquez y Osvaldo Pérez San Martino. Bueno, un gusto conversar con ustedes dos, la verdad que muy muy agradecido por, por que me hayan convocado a, esta, a este diálogo Osvaldo Fabio, sí no, eh, no no leí todavía tu libro y estoy muy interesado eh, en él, por el tema y por que por, eh, sé eh, con qué eh, inteligencia seguramente lo acordás eh, no pude ir a, a la presentación en, en la Feria del Libro pero este, me alegro de que haya salido todo tan exitosamente ¿Por qué no nos decís eh, muy sintéticamente cuál, es, cuál es, bueno, qué es, qué es lo que te propusiste, cuál es la, la tesis principal de tu libro? mira yo, yo voy a voy a contar de algo que es, que es extra libro, pero que explica la vocación, porque, porque yo me he puesto a escribir, ¿no? Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, todo el mundo en general, pero en particular Occidente, Vivió un largo ciclo, en términos por lo menos de, de vida biológica, aunque capaz que en términos históricos no tan largo, de, de incremento y de consolidación de un proceso de que llamaríamos genéricamente de confianza institucional. O sea, las personas, no, no sin motivo, pero porque se iban alcanzando ciertos estándares de éxito, etc., cada vez más confiaban en en los reguladores financieros, en las instituciones académicas, en las instituciones políticas, porque como nunca en la historia de la humanidad, a pesar de nuestras eh, permanentes quejas, se iba logrando un estatus de ser, de construir sociedades crecientemente prósperas, crecientemente amables, crecientemente pacíficas. Por supuesto que había guerras, pero menos guerras que si no comparaba con el siglo XIX o el siglo XVII o... Por supuesto que había pobreza, pero menos pobreza que antes. Por supuesto que había dolor o enfermedades, pero había menos. Y ese proceso era muy evidente y la confianza institucional a su vez eh, retroalimentaba eh, la capacidad de incidencia de esas instituciones. Al gozar de la confianza pública, esas instituciones cuando indicaban algo, cuando señalaban algo, me estoy refiriendo no solo a instituciones políticas, sino al conjunto institucional ...que ordena una sociedad, digamos, ¿no? Lo cierto es que después de la caída del muro de Berlín... ...se sucedieron una serie de hechos, el, quizás el más paradigmático... ...es la quiebra del Lehman Brothers... ...y lo señalo como más paradigmático porque seis meses antes... ...de que Lehman Brothers quiebra los reguladores... ...y las calificadoras de riesgo decían que el Lehman Brothers era un banco solvente... ...y quizás Argentina no lo vivió tan fuerte porque estamos lejos de los flujos financieros pero hubo países en el mundo que vieron triplicar su tasa de desempleo. España empezó la crisis con 12 o 13% de desempleo y arañó el 30%. Bueno, Grecia, etcétera, millones de personas perdieron sus hogares. Entonces es muy difícil que el día de después aparezca un regulador bancario de corbata en la tele y peinado a la comida y diga... Eh, quédense tranquilos que el sistema funciona bien y que piense que todo el mundo le va a creer, digamos, ¿no? Pero lo mismo que pasó con eso, uno si va para atrás empiezan no sé, Enron, eh, no sé, eh, Bhopal, Chernobyl, la talidomida, o sea, las instituciones hicieron mucho por el bien de la humanidad, ...consolidaron procesos, procedimientos... Eh, ...garantizaron mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera... ...pero también en algunos casos fallaron... ...y esas fallas se fueron eh, fueron construyendo también... ...un proceso de desconfianza institucional... ...no o sé, sea, cada vez más, esto se vio claramente en la pandemia... ...con la militancia antivacuna, pero... Con, ...cuando digo desconfianza institucional es algo que excede al Estado y en algunos casos hay, hay señalamientos a instituciones muy específicas, digamos que, que son objeto de una enorme desconfianza por parte de las sociedades, este, en la Europa periférica es muy fácil atribuirle todos los males a Bruselas, eh, bueno, ahora en la Argentina se ha puesto de moda eh, que, que todos los males nacionales son, los, los tiene el Banco Central y así sucesivamente, y en, ha surgido... Con, con, bajo ese telón de fondo que estoy tratando de señalar, una, con, con un pensamiento político muy denso, muy sofisticado, que, que no sale a la luz pero que le da fundamento, una generación de actores políticos que le dicen a la sociedad, las instituciones son el problema. No importa que esas instituciones en algún lugar sea la agencia migratoria, en otra Bruselas, en otra la Unión Europea, en otra el Banco Central, en otra, no importa, el eh, la Corte Suprema, lo que fuera. El mensaje de que une, digamos, a Cristina Kirchner, Bolsonaro, Maduro, Trump, eh, Erdogan, Orban, Putin, Meloni, etcétera es que en un punto ellos construyen su legitimidad sobre la base de imputar a un plexo institucional que por supuesto no es perfecto, por supuesto estos efectos que yo acabo de señalar son todos reales, son todos fallos ciertos, que fueron muy traumáticos, pero empieza a ordenarse el debate público en torno de quienes creemos que hay que mejorar las instituciones y perfeccionar la democracia, y quienes no lo dicen, pero de alguna manera actúan bajo el supuesto de que quizás sería mejor sustituir estas formas democráticas. Esa discusión que no está explicitada es la que pone en enorme tensión digamos a, a ciertos modelos institucionales. Cuando más frágil era preexistentemente el modelo institucional, la tensión es más alta, por supuesto, y cuanto menos frágil, la tensión es menos alta. Ahora, los que creemos que las instituciones le dieron a la humanidad digamos el medio siglo más próspero, más, más saludable, más de, de mayor producción cultural, de bueno de mayor liberación de las fuerzas humanas, etcétera, etcétera quienes creemos en eso, enfrentamos un desafío muy grande porque es muy difícil movilizar a la sociedad en la defensa de algo tan gris y rutinario como son las instituciones. Yo creo que es un error garrafal todo el tiempo invocar que las instituciones las instituciones, las instituciones no excitan a nadie y en una democracia la, el respaldo de una población que se compromete con algunos procesos, es un insumo ineludible de una construcción política. Por eso, la, y voy a spoilear mi libro, en definitiva, no hay otra forma de construir populismo que hacer una oferta superadora, digamos. No es tanto comprender la difícil anatomía de este de este monstruo de siete cabezas que cuestiona las instituciones aprovechándose de un momento de debilidad institucional que tiene dos aditamentos más. Es un momento de enorme debilidad en la legitimidad por estos errores con dos aditamentos muy claros. Uno, lo que se llama la revolución de las expectativas, o sea, los casos más traumáticos, digamos, de, de, de reversión de procesos institucionales exitosos. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del país hermano de Chile. Chile bajó a un tercio la pobreza que tenía hace 30 años, digamos, y sin embargo, la sociedad se revela con seguramente con algunos argumentos legítimos, por supuesto, etcétera, etcétera, pero en esa esa esa rebeldía tiene como fundamento muchas cuestiones, pero una que no está escrita, que no se la dice, que es la revolución de las expectativas. O sea, todo es poco cuando sus expectativas son infinitas, y, y, y para el modelo alternativo al populismo la cuestión de la revolución de las expectativas es un desafío, y el otro tema es la tribalización de la vida cotidiana, ¿no?, los algoritmos y las redes, etcétera, que hacen que nosotros dialoguemos todo el tiempo con nuestros parecidos, que nos informemos con sesgo de confirmación, que la que la sociedad se vaya tribalizando, es otra ventaja enorme para el populismo porque la tribalización este, pone muy en cuestión, o sea, las instituciones, entre otras cosas, se construyen para garantizar una convivencia cívica, no, no una gestión tensional de tribus en conflicto. Lo cierto es que la mesa está atendida para una situación de difícil solución y mucho más si se lo toma esto banalmente. ¿no? Entonces uno, uno tiene la sensación de que cuando escucha, y esto no es exclusivo de la Argentina, el discurso supuestamente antipopulista, son gente por lo general bastante razonable, que propone... Este, mantener un orden económico lógico, equilibrio presupuestario un nivel de integración a la economía mundial el, bueno una profesionalización del Estado una simplificación de los servicios digamos, no, no acaban por entender que nada de eso esos son instrumentos eso no es un mensaje político no, o sea el mensaje político del cirujano es te voy a curar, no es voy a tener la séptica, la... la la, el bisturí, el, el nivel de temperatura del quirófano va a estar adecuado, eso bueno, son todos medios. O sea, el objetivo es curar, bueno, y el objetivo, pareciera ser que el objetivo del no populismo no termina de cuajar, porque o por un exceso de prudencia en términos de, de la propuesta política, o sencillamente porque nos hemos visto desbordados frente a este imaginario político que, que con todo esto. Ha hecho ha aprovechado esta oportunidad y ha hecho del conflicto permanente una forma de construcción de legitimidad. A mí me con esto termino, A mí me causa bastante gracia cuando hay un montón de gente muy informada que, que se sale de una situación. Por ejemplo, la 125 se termina, se vota, etcétera. Pasan algunas semanas, el país tiende a relajarse y aparece lo de la ley de medios. Y, y de vuelta un conflicto etc. La gente me dice Uy, no parece que no podemos seguir esto es que, es que una de las partes de la lógica populista Es generar la conflictividad No es una casualidad, es a propósito Porque ahí se construye la legitimidad Generando conflicto Un conflicto que de vuelta desnuda a una institución En este caso los medios Que puede ser la propiedad privada Lo que fuera Como responsable de el letargo del país o de las injusticias que se viven y asumiendo la, una representación salvífica de parte de un líder que cuestiona las instituciones lo establecido y que pone a las sociedades todo el tiempo en vilo. El antipopulismo para salir de eso pretende llevar adelante una lógica excesivamente rutinaria en la gestión de la política, yo soy un tipo que ama las rutinas, quiero aclararlo para que nadie se sienta, pero me parece que eh, hay que, hay que construir un objeto de deseo político, un imaginario, y, y yo en el libro eh, introduzco cuatro elementos para, para ir construyendo una visión no populista, no complaciente pero que sea alternativa al populismo y que pueda ser lo suficientemente atractiva para que podamos ganar esta pulseada democrática, ¿no? Vos en un momento dado dijiste eh, lo, que la democracia es rutinaria, parecería esto estamos totalmente de acuerdo, la democracia no es ética, entonces sobre ese, parecería que sobre ese caballito cabalga el populismo, porque el populismo en definitiva se introduce dentro, para, para alcanzar el poder, utiliza los mecanismos de la democracia elecciones congresos, etcétera, pero para pulverizar la seguridad jurídica y la existencia de un capitalismo equilibrado y virtuoso no reconoce reglas y entonces es una tiranía que, enterar que a la postre va a cargarse el sistema electoral y la constitución esto le puede resultar a la gente que quiere salir porque cuando hablo de, de, de lo gris, de la democracia que no es eficaz mi cabeza fue remontándose para muchos años atrás, con un gobierno que fue excelente, pero que fuera fue catalogado porque era un gobierno gris. Eh, y yo en esto creo que los gobiernos son eficaces, no necesitan andar reclamando por cadena nacional y haciendo las pavadas que hace Fernández, pero... Se decía que ese gobierno no tenía ética. Y entonces, claro, sobre eso cabalgó el, el gobierno. Lo que no pasa, cree, Enrique. Que, el gobierno, que, perdóname, el gobierno, me refiero al gobierno de Arturo Illia Y sobre eso sí, cabalgó el gobierno, el, el golpe militar también, ¿no? Pero en, entre, entre, entre el uso abusivo. Yo, yo tengo una crítica muy profunda eh, a, lo, a esa actitud. Yo creo que los gobiernos deben defenderse frente a la opinión pública. O sea, yo creo que es parte, es un rol gubernamental, ¿no? Nosotros, eh, el gobierno de India fue eh, efectivamente excelente en muchos campos, pero fue malo en eso. Y tenemos que decirlo. Y porque una cosa es abusar de la propaganda, una cosa es eh, acallar a los adversarios o mentir con, los, con la estadística, etcétera Y otra cosa es renunciar a, a, a construir legitimidad política, que es parte de la conversación pública que tiene que darse, porque para eso yo lo, te lo voy a llevar al extremo, porque es, es bajo, bajo el paradigma de que no hay que hacerlo, uno podría preguntarse, entonces, ¿para qué militamos? Y el, el punto es que eh, voy a decirte una cosa en la que creo profundamente, ¿no? Eh, Viste que, que en muchas legislaciones, la legislación argentina, bueno, ahora las redes lo dejan un poco en ridículo, eso hay, había un tiempo, ¿no? Unas 48 horas para reflexionar sobre el voto, entonces no, no se podían hacer actos partidarios, ciertas limitaciones, etcétera Y eso eh, tiene una explicación lógica, bueno, un, frente al momento de votar, no sobreestimular al votante que tuvo ya su... Su posibilidad de obtener información, etcétera, y tomar su decisión. Una de las cosas interesantes de la cultura, ya sea que uno lea un libro, que lea un tweet, que vea una película, etcétera, es que uno está dispuesto a cambiar de opinión. O sea, es parte de la marajilla de la condición humana que la, yo creo que la inteligencia artificial es, el, la, es lo que no va a poder captar, digamos, que uno bajo un argumento eh, noble bajo la sensibilidad de que te lo dice tu hermano tu tío bajo la opinión de tu, de tu, de tu consejo o sea la gente puede cambiar y y, y que la gente puede cambiar que la opinión pública puede cambiar es lo que establece para la democracia una regla de competencia que es la disputa por la opinión pública y un gobierno no puede renunciar a eso. Entonces, el, el, el, en la Argentina penduramos entre gobiernos que lo que pretenden es que nadie los critique, y bueno, todo ese tipo de, de autoritarismos que inaceptables, por supuesto, para personas como vos o como yo, de espíritu liberal, pluralista, etcétera Y la idea es que un buen gobierno por, se defiende por sí solo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y, y nosotros, en juntos por el cambio, tenemos que saber que tenemos que tener una nuestra... no puede ser que, que, que, que nosotros creamos que la gente se tiene que autoconvencer por la fuerza de los hechos porque si, si eso fuera así las empresas no harían publicidad para sus productos, los productos pueden ser todo lo bueno que sea pero le hacen publicidad porque vos lo tenés que probar lo comparás con otro etcétera y esa disputa por la opinión pública es es algo de lo más hermoso que puede haber en, un, en una sociedad abierta. Lo que, lo que uno se abstiene es de la mentira, se abstiene de que eso desplace la acción material del gobierno, se abstiene de otras cosas. Y yo... ¿Osvaldo? Con... Sí. sí, perdón. ¿Osvaldo? No, no, perdón. Eh, yo voy a hacer el, traer malas noticias. Nos, queda, nos quedan pocos minutos y tenemos un tercer invitado, que... Eh, por lo cual, lamentablemente, tenemos que, que terminar esta entrevista, Fabio. Eh, bueno, te felicito por, por, por el libro. Eh, ya lo voy a leer y los invito a todos a, a que lo lean. Repetí el título, por favor. De Construir el Populismo, editorial sudamericana. Eh, bueno, está en, la, en las cadenas importantes, Jenny, Cuspi, el Ateneo, está en todas. Perfecto. Y yo, y Muchísimas... yo cierro con la anécdota de Macri y que Parece ser que una oportunidad, esto lo repitió Macri, que Fabio Quezlas le dijo, los diputados que asuman el 10 de diciembre del 23 van a tener que tener el maldito reclutador muy activo, porque en pocas horas van a tener que votar una cantidad inconmensurable de deberes. Se lo escuché varias veces decirme a Macri eh, como un consejo que había dado vos. Así es. Entonces, bueno. Con esto me despido. Me un abrazo el... grande. Gracias. Adiós. Chao, chao. Y ahora...